Hermanos que ayudan, Tres jugadores de Santos al Atlas La multipropiedad no pudo ser erradicada en México y sigue operando sin mayor complicación Pues esto en México es algo que no ha podido erradicarse a lo largo de los años Ahora Santos y Atlas pertenecen al mismo dueño Para celebrar dicha hermandad El conjunto lagunero se encargó de reforzar a los zorros Al enviarle ya tres futbolistas de cara al próximo torneo 1. Martín Nervo El Atlas le urgía reforzar su defensa Pues el próximo año no recibir goles será una de sus máximas consignias para evitar el descenso por eso el nuevo hermano mayor santos laguna le envió al argentino martín nervo el argentino lleva dos torneos en el fútbol mexicano en los que ha disputado 34 partidos de liga y uno de copa número 2 javier correa javier correa llegó apenas el torneo pasado al fútbol mexicano y de inmediato destacó con santos participó en 16 partidos de la liga mx 15 de ellos como titular y marcó 4 anotaciones surgieron al final de la campaña varios interesados por sus servicios pero el cuadro lagunero optó por reforzar a su hermano que tiene riesgo de descenso número 3 jesús angulo el tercer refuerzo del atlas proveniente de santos laguna es una de las mayores promesas del fútbol mexicano el lateral izquierdo destacó tanto que incluso llegó a selección sin embargo durante el clausura 2019 no tuvo tanta regularidad pues apenas participó en 7 encuentros sus cualidades pese a todo lo hicieron un jugador cotizado así es que ustedes qué piensan guerreros está bien que santos le preste estos jugadores al atlas pensando tal vez que en un futuro algún jugador destacado de atlas pueda llegar a Santos. ¿Ustedes qué piensan? Póngalo allá abajo en los comentarios. Y ahora un caso un poco delicado. ¿Quién es Joao Malek, el futbolista que chocó en Guadalajara? Aquí te decimos quién es el jugador mexicano que tuvo un accidente vial donde dos personas perdieron la vida. Joao Malek es un futbolista mexicano de ascendencia camerunesa y nacionalidad francesa, originario de Guadalajara. Es hijo de Jean-Claude Malek, ex futbolista camerunés nacionalizado francés que llegó a nuestro país para jugar en los tecos de la UAG. Joao inició su carrera jugando para las categorías inferiores del club deportivo guadalajara en 2011 posteriormente formó parte del club santos laguna en donde logró el campeonato de la categoría sub 17 tras su paso por santos emigró a europa para jugar con el porto b y actualmente milita en el sevilla atlético club de la segunda división de españa a pesar de sus buenas actuaciones en españa malek fue uno de los jugadores que se quedó fuera de la lista oficial de diego ramírez para el mundial sub 20 de polonia 2019 esta mañana junior joao malek tuvo un accidente vial en su natal guadalajara en la cual fallecieron personas, por el momento se desconoce la identidad de los fallecidos que aparentan entre 25 y 30 años, además el Sevilla Atlético no está interesado en extender su vínculo con el futbolista mexicano el jugador de 20 años que venía desempeñándose en la filial de segunda B del club andaluz en la calidad de préstamo, pues su carta pertenece a Santos Laguna, que lo cedieron al atacante en septiembre del año pasado y dicho contrato finaliza el 30 de junio de 2019, pues es así que informó el responsable de prensa del club español, Juan Ramón morales que indicó a espin digital que no tenemos nada que decir sobre el jugador ten en cuenta que el jugador estaba en préstamo es decir que estaba cedido y no pertenece al sevilla añadió es verdad que hemos estado pendientes porque hubo ese accidente dos personas que han fallecido es un tema delicado hemos intentado el número que teníamos otros aquí en sevilla y no hemos podido hablar con él también sostuvo lo siguiente por las noticias que han salido en méxico sabemos también que a lo mejor ha dado positivo en alcoholemia y que la pareja que ha fallecido era recién casada el emisario se fue tajante al manifestar que aquí ya no va a seguir ya se comunicó al conjunto lagunero habla con santos a ver qué te dicen explicó pese que antes del accidente contemplaba la posibilidad de renovar el préstamo además jonathan orozco también no recibió muy buenas noticias y es que abandonó la concentración de la selección mexicana el guardameta viajó de emergencia a monterrey gracias a un permiso especial que le concedió gerardo martino el portero de la selección nacional mexicana ha abandonado la concentración del equipo debido a que su madre se encuentra enferma el guardameta la meta de Santos Laguna viajó de emergencia a Monterrey, Nuevo León, donde vive su familia, gracias a un permiso especial que le concedió Gerardo Martino para estar al pendiente de la salud de su mamá. En días pasados Orozco había manifestado por medio de redes sociales su preocupación por el estado físico de su progenitora, pero decidió estar con el equipo toda la primera fase. Se espera que el regreso del cancerbero a la disciplina de la selección sea el miércoles. Solo queda mandarle mucha fuerza a nuestro portero Jonathan Orozco.